Hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hablar sobre el panel eh, soft selection ¿vale? eh, este panel lo que nos va a permitir es eh, realizar modificaciones en la malla de una forma eh, suave o, o suavizada ¿vale? Eh, realmente el efecto que tiene esta, esta, esta opción es como si hubiera cierto magnetismo entre el subobjeto que, o subobjetos que queremos mover y los que tiene alrededor, ¿de acuerdo? Eh, para que podáis ver eh, de qué os estoy hablando, lo que voy a hacer va a ser eh, poner aquí esto grande, lo primero, perdón y vamos a poner una cajita y esta cajita lo que voy a hacer es darle 10 segmentos a cada lado para que tenga cierta densidad. ¿vale? Para que lo veamos, pulso F4 y ahí está. ¿vale? Ahora para que podamos ver estas opciones tenemos que hacer este eh, objeto editable. Así que venimos aquí a convert to convert editable poly. Y el panel que vamos a ver es este panel que tenemos en este lateral. vale El panel de soft selection. Como os comentaba. un poquito más grande. El efecto es como si tuviera cierto magnetismo. Eh, con, con los elementos que hay alrededor de lo que seleccionemos. Si yo eh, selecciono vértices, por ejemplo, quiero seleccionar estos cuatro vértices que tenemos aquí, o este, a ver, que estoy haciendo la selección, como no debo, bien, esos cuatro vértices que tengo aquí, eh, pero además quiero que el resto de vértices que hay alrededor acompañen a la transformación que yo realice, que puede ser o bien mover, o rotar, o escalar eh, estos vértices, pues porque a lo mejor me interesa para que la malla pues, se quede un poco más suavizada, más uniforme, ¿vale? pues tendría que marcar esta opción de aquí de Use Soft Selection. Al marcarla van a ocurrir dos cosas. Lo primero, se habilitan todas las opciones que tenemos en el panel para poder trabajar con ellas. Y lo segundo es que se presenta esta gama de colores eh, que tienen una representación lógica. Es eh, esta gama de colores que va desde un naranja oscuro, casi rojizo, hasta una tonalidad azul, lo que in indican es la influencia que va a tener mi transformación sobre esos elementos. ¿vale? Es decir, cuanto más eh, naranja oscuro se encuentre, pues la influencia que va a llevar a cabo mi transformación va a ser más fuerte y en el caso del azul este azul oscuro que tenemos aquí, eh, no habrá ninguna influencia sobre esos vértices. Y conforme nos vamos acercando hacia el foco de mi selección, pues la influencia va increciendo. ¿de, de tal modo que si yo ahora eh, selecciono la herramienta de mover, esta herramienta va a actuar sobre los cuatro vértices que tengo seleccionados aquí. Que ¿vale? están en un tono rojo. Y los siguientes vértices ya están en un tono naranja oscuro o naranja rojizo, ¿vale? Entonces, según yo mueva esto, fijaros, el resto de vértices están acompañando a mi selección, ¿de acuerdo? Y están realizando una transformación de mi objeto de una forma suavizada. ¿vale? Ese es el efecto que tiene esta, este panel y esta opción. Es muy útil cuando lo que tenemos que realizar es en un desarrollo muy avanzado, pues alguna pequeña corrección o algún pequeño retoque en la malla y ese retoque eh, afecta a lo que tiene alrededor. Entonces realizamos este tipo de selección, ajustamos la selección a, a la sección que queremos que, que actúe y realizamos esa pequeña corrección y demás. Modificándose un poco la malla que hay alrededor y editando de esta manera que tengamos que ir vértice a vértice, arista a arista, cara a cara o polígono a polígono. ¿Vale? Eh, editando eh, toda la malla. ¿De acuerdo? Bien. Esta, esta opción de menú, o sea, este, este desplegable o esta acción de Soft Selection, tiene un menú CADI. Recordáis que os comenté en un vídeo anterior que estos menús son unos menús flotantes que aparecen en, en la vista, ¿vale? Para sacar ese menú tenemos que activar el Select and Manipulate Tool, ¿vale? La herramienta esta de seleccionar y manipular. Si yo la activo, estando activa la Use Soft Selection aparecen estas opciones de aquí, ¿vale? De tal manera que yo puedo eh, desde este eh, menú eh, gestionar cómo quiero que actúe mi, mi elemento, vale. Estas opciones que tengo aquí, vale. Este es el Fallout, este es el Pinch y este es eh, Bubble, vale. Bubble, mejor dicho, son estas opciones que tenemos aquí. De hecho, si os fijáis, tienen los mismos valores. Las vamos a ver todas ahora, de acuerdo? ¿Cuáles son las diferentes opciones que tenemos dentro del panel de la selección suave o soft eh, selection? Bueno, la primera es la, el modo de poder activar esta herramienta, ¿vale? La segunda es Edge Distance. Edge Distance lo que va a hacer es determinar el alcance de mi herramienta, ¿vale? Por defecto, la selección que realiza... Eh, para montar esa, ese nivel de influencias vale eh, 3ds max es una selección eh, esférica independientemente de la forma geométrica con la que estemos trabajando ¿vale? es decir que según se va alejando fijaros va haciendo unos contornos más o menos esféricos aunque estamos con un cubo vale. bien edge distance lo que eh, Indica es el radio de abarque de esa, de esa selección. Entonces lo que va haciendo es esa esfera más grande. Y eh, en consecuencia, pues eh, las influencias serán mucho más fuertes en zonas donde eh, ahora mismo pues no lo son. Mirad, yo marco aquí. Ahora está a valor 1, así que solo abarca ahí. Pero en el momento que yo hago crecer esto, fijaros. ¿Por qué no crece más aunque yo estoy subiendo esto? porque está afectado por otros parámetros, ¿vale? Lo vamos a ver ahora, concretamente por el falloff, ¿vale? Bien, lo desmarco para seguir viendo esto. Affect Backfacing, back ¿vale? El Affect Backfacing lo que hace es eh, todas aquellas caras que se encuentran eh, con las normales en una disposición eh, opuesta a la selección que tengo hecha, y que además no están seleccionadas, se van a ver modificadas por este efecto, ¿vale? Si no queremos que se vean modificadas por este efecto, tendríamos que desmarcarlo. Entonces, al desmarcarlo, solo va a afectar a las eh, caras seleccionadas y todo lo que tiene alrededor, cuyas normales no están apuntando en el sentido opuesto a, a lo que tengo, al promedio de normales de la selección que tengo hecha, ¿de acuerdo? Estas opciones que tenemos aquí, falloff, es eh, la influencia, la fuerza con la que va a ejecutar ese magnetismo del que os hablaba al principio, ¿vale? Cuanto mayor sea el falloff, más zona vamos a tener de un naranja oscuro y menos zona vamos a tener en un tono azul. Para que lo veáis, lo voy a hacer crecer y fijaros, voy poniendo. Voy dándole más influencia a más vértices a mayor distancia, ¿vale? Esto en combinación con el Edge Distance, ¿vale? Fijaros, está a 50 y no crece más. Pero si yo voy haciendo esta influencia más grande, la selección sí va creciendo, ¿vale? El radio va creciendo. Es decir, que esto está condicionado a esto y viceversa. No, viceversa no este valor está condicionado a este vale pero no al revés luego pinch lo que hace es pinch eh, se traduce como pellizco vale imaginad que tenemos una tela extendida en una mesa y nosotros seleccionamos del centro cogemos un pellizco y tiramos de ella la forma que hace así ¿vale? Eh, es lo que el, la forma en la que se pronuncia esa esa curvatura vale es esto de acuerdo aquí tenemos un gráfico que nos va a reflejar cómo va a, a ser el efecto de la herramienta entonces cuanto más crezca este pinch más en pico va a ser esta gráfica vale Digamos que sería el efecto que tendría de tirar de esa tela. Si yo tiro de esa tela, pues tendríamos un efecto así. Si este pinch está a cero, pues, a ver, lo vamos a poner a mano que vamos a acabar antes. Pues eh, el efecto sería pues, más como si tuviera eh, cierta rigidez esa tela, ¿no? Y al tirar, pues, va un poco más así a bombada. ¿vale? Bubble, el efecto contrario le da una forma más redondeada o menos redondeada a esto, ¿vale? De tal modo de que si yo lo subo, lo hago mucho más redondeado, y si lo decrezco, fijaros que esa, esa forma pues decae más y las influencias caen, ¿vale? Las zonas de influencia caen, ¿de acuerdo? Jugando con estos tres valores, haremos que esta gráfica sea de una manera u otra, y, en definitiva, esta gráfica lo único que hace es representar cómo va a trabajar esta herramienta. ¿Vale? Luego tenemos aquí un alternador, que es el Shaded Face Toggle. ¿Vale? Esto lo que va a hacer es alternar la forma en la que vamos a ver las influencias en nuestro objeto. Ahora mismo me está pintando los vértices, pero si le doy a Shaded Face Toggle va a cambiar la representación de esos colores y lo que va a hacer es como si tuviéramos las caras pintadas. Fijaros. ¿Vale? Es otra manera de representar esto. Diferente. No, al, no varía nada el funcionamiento de lo que hemos visto. ¿De acuerdo? Luego tenemos Lock Soft Selection. Lock Soft Selection lo que va a hacer es bloquear eh, los valores que tenemos aquí para que no los modifiquemos de forma procedural. ¿Vale? O manualmente, que no por error cambiemos esto. ¿Vale? Después, tenemos otra manera de poder gestionar eh, las áreas de influencia. Lo hemos visto de forma procedural, a través de, de los parámetros que tenemos, podemos modificar de una forma precisa y hacer esto. ¿no? Pero también podemos pintar. ¿Vale? podemos pintar las influencias y eso lo hacemos a través de este grupo que tenemos aquí donde vamos a poder bien pintar desenfocar o revertir vale esto al darle lo que va a hacer es mostrarnos un pincel de acuerdo y con ese pincel vamos a poder pintar podemos acceder al panel de pinceles desde aquí si hago botón derecho Puedo seleccionar, no sé si lo estaréis viendo, sí, si sí, sí, lo veis en pantalla. Bruce Presets y muestra las opciones de pincel ¿vale? que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Por pues si queréis trastear con ello, yo lo voy a ocultar. Bien, si le digo pintar, fijaros, el cursor cambia. Y ahora lo que tengo en pantalla es un pincel. ¿Cómo gestiono las... El radio de ese pincel y, y su nivel de selección y demás. Bueno, pues con las opciones que tenemos aquí abajo. vale El valor de selección, el tamaño del pincel que es el radio vale y la fuerza del, del pincel. ¿De acuerdo? Yo esto si lo bajo a la mitad, 10 por ejemplo, veréis que ahora el radio de acción es más chiquitito. Con la opción de pintar yo pinto mayor influencia es decir me va a hacer aquí tonos más oscuros ¿vale? veis de tal manera de que yo a esto le estoy dando ahora mismo más influencia con la opción blur o desenfocar que es como se traduce lo que vamos a poder hacer es eh, pues eso eh, quitarle potencia o influencia mejor dicho, a lo que ya tenemos pintado, no al resto. Es decir, que solo a esta zona que he estado pintando, a lo demás, no voy a poder gestionar nada. Pero aquí debería de poder actuar desenfocándolo un poco y haciendo, pues, eh, suave, que no sea todo imagina de esta línea toda roja roja vale y la siguiente eh, de otra tonalidad sino que lo que va haciendo es desenfocar un poco los bordes para que sea una eh, eh, para que el efecto que tenga la herramienta sea más suave vale y luego tenemos la opción de revertir y revertir solo va a revertir la zona que tenemos pintada no lo demás ¿vale? es decir que si yo le doy aquí no tiene ningún efecto pero aquí ¿Veis? Revierte lo que tengo pintado ¿eh? a su situación actual. ¿De acuerdo? Luego eh, podemos, bueno, los parámetros ya os lo he indicado y aquí lo que tenemos es un botón que lo que nos va a mostrar son las opciones disponibles para los pinceles. Veréis que es una pantalla un poquito compleja. Trataré de abordar todos estos paneles ya casi hacia el final de todo el curso vale en una sección dedicada a ello y hablaremos un poquito más de todas estas parámetros y opciones que tenemos aquí para configurar el pincel vale porque no es el único sitio donde podemos utilizar en 3ds max un pincel de acuerdo sino que hay bastantes sitios más así que bueno iremos viendo poco a poco según vayamos avanzando ahora como estamos dando los primeros pasos todavía de momento creo que con lo que hemos visto es suficiente. ¿De acuerdo? Bueno, ese ha sido este panel. Ya en el próximo vídeo empezaremos ya con el panel de Edit Vértices. Y ya tenemos, bueno, este panel es exclusivo de, de los vértices. Pero sí tenemos paneles como Edit Geometry. Y empezaremos ya a ver herramientas. Y empezaremos ya a ver cómo funcionan determinadas herramientas con nuestros objetos y subobjetos. ¿Vale? Así que nada, chicas, chicos Sed buenos, portaros bien